Érase una vez un rey diferente a todos los reyes de la historia, que no quiso tener poder ni palacios, no quiso corona de oro ni dominar al pueblo, sino liberarlo. Jesús, cuya excelencia le hizo sobresalir entre los demás, podría haberse convertido en un rey terreno, pero él se hizo esclavo por opción. Por amor a la vida y dignidad de todos, llevó el servicio al extremo. Rey de los pobres y abandonados, de los sencillos y humildes, Nuestro Rey. Nuestro Rey es uno que no reina desde un trono, sino desde una cruz, desde una vida entregada para hacer realidad un reino que no es de este mundo, porque Él quiere construir un mundo nuevo. Un mundo de paz, de verdad, de libertad, de justicia, de amor. Ese es su reino y no es cosa del pasado, sino del presente. Su reino temporal y eterno nos necesita. ¿Y tú, crees de verdad en el sueño de Dios? ¿Cuál es tu papel en la construcción del reino? ¿Cómo te comprometes con esta misión en la que no bastan las palabras? Hacer los sueños realidad es exigente. Construir este nuevo mundo requiere fe, conversión, acción. El paraíso no nos espera en otra vida. Tenemos que hacerlo en esta.